Testimonio de sanación, gracias al pastor David que oró por mí. Hace dos días, hoy 12 de agosto de 2020, le escribí al pastor David Yang, porque hace una semana tuve una caída donde se comprometió mi esquión izquierdo y el cuádriceps, rodilla y ligamentos por giro inesperado sobre el talón al caer. Me resbalé y lo primero que observé, que Dios Todopoderoso me agarró y caí en sus brazos porque pudo ser peor. Y el pastor David oró con pañuelo de nuestro pastor principal, Lee, y en 24 horas presenté inmediata mejoría sin tomar calmantes. Ya hoy, 48 horas, no tengo ningún malestar. Alabado sea Dios, Padre Todopoderoso, y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. También al hermano Edwin agradezco porque oró por mí y me envió el audio del pastor principal la de sanación. ¡Aleluya! ¡Qué gozo tan grande! Gracias. Alabado sea Dios.